¡Hola gente! ¿Cómo les va, putas, Bienvenidos. Tanto tiempo que no ha sido un video más o menos de estos, ¿no? Lo tenía pensado hacer un live de TikTok, pero dije, eh, no, no, no sé si se va a ver bien, tan bien como yo quisiera que se vea. O después lo podemos hacer de nuevo, depende si, lo, si no es random, se puede probar, ¿no? Pero, como para arrancar, dije, no, no, no, no amigo, no, no, no, esto tiene que ir directo a YouTube y lo vamos a hacer para YouTube únicamente. Bueno, qué consiste? Vamos a hacer un test de otaku o peronista. ¿Puedo distinguir entre un otaku y un peronista haciendo la B de la victoria solamente mirando su mano? Intenta, lo hice. Lo hice acá arriba. eh, acá arriba. Lo hice acá arriba. y. Bueno, vamos a... Eso me gustó. Estaba buscando un test así en medio de la nada y de pronto me apareció esto y dije... No, amigo. Amigo, esto tiene que ser... Esto tiene que ser de... Va a ser así, pero un video bien bien para YouTube, a ver. Así que, bueno, vamos a arrancar. El puntaje hasta ahora tengo cero. Eh, creo que acá tenés que elegir entre otaku y peronista. Eh, viendo así, solamente la mano, eh, la de la victoria. Eh, para que no sepa qué es peronista, porque seguramente si alguna persona no lo ve de otro lado, de otro, de otro lado de Latinoamérica o de España, no sé yo no creo, pero o alguien le habla y peronismo acá, el peronista o el peronismo Es un partido político de Argentina Vamos a arrancar con la primera foto Que dice otaku o peronista Y está haciendo la vela victoria Y yo para mí tiene un traje Esta persona tiene un traje Así que yo por esta me voy por... Eh, me voy por un... Este es un peroncho El otaku? Jodeme Jodeme ¿Era otaku? ¿Era otaku? J ah no, no, no puntaje 1, puntaje 1 Un puntaje, un puntaje. Esta tiene pinta de... Esta tiene pinta de taku, eh. Está haciendo como... La mm, boquita de, de, de, de patito, eh. Otaku, otaku. ¿Per ¿Perdí? Joder. ¿Perdí? ¿Era peronista? ¿Era peronista? Otaku o peronista. Esto eh, para mí es otaku, eh. Vamos con otaku. Oh, ma vamos. Un puntaje. Un puntaje. Un punto. Un punto. Un punto vamos. Eh... Otaku sea, peronista. Eh, ya se puso complicado. Yo pensé que me iban a dejar de sobrevivir un poquito más, pero no se puso complicado. Ya con que llegue a los 10 puntos para mí, ya, ya es un, soy un puto genio. Eh, complicado. Eh, Otaku sea, peronista. Esta tiene toda la pinta de ser eh, pe peronista. Eh. ¡Vamos! Vamos que era, era, era... peroncho. Ay, Dios. Complicado. ¿Qué tiene ahí atrás? ¿Qué es eso? Es una, es un... Vamos con Otaku. No, amigo, no No, ¿Por qué? ¿Por qué? Otaku Peronista, Otaku Peronista Eh... Peroncho, Peroncho está es un Peroncho Vamos, su puto Otaku o Peroncho eh, Este es... No sé, es que ahora ya tengo la duda eh. Está complicado, amigo Este es Peroncho, este es Peroncho Era Peroncho, era Peroncho Era Peroncho Otaku o... Este tiene que ser Otaku, este tiene que ser Otaku Vamos, era otaku, este es otaku o peroncho Es que no sé, sí, no sé, no sé si tiene cosplay o no, por esta parte de acá Está complicado, eh, no tiene las uñas pintadas, ese es un buen eh, recurso, puede ser otaku este. mm, eh, Sí, era, era otaku, era otaku, era otaku, era Otaku. gente, era otaku Otaku o peroncho, peroncho es eh, complicado, eh, peroncho, peroncho, peroncho. Vamos! Otaku, otaku oh, peronista, eh, es complicado es complicado porque esta puede ser una cosplayer, o sea, está complicadísimo, amigos. Eh, ay, Dios, ahora que la duda. Otaku. ¡Vamos! Eh, no me hizo el punto. Eh, no me visto el punto, no me visto el punto. No me visto el punto. ¿Qué hice atrás? Esto tiene toda pista de comercial. Eh. Ay, Dios complicado pero chorro de hecho otaku no amigo no la ciberplaza no no amigo no bueno llegué a 6 puntos 6 puntos hacemos una, una, una vuelta más hacemos una vuelta más vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya me llaman mal entonces tenemos que llegar a mínimo 10 puntos si llegamos a 10 puntos soy un puto dios soy un puto dios bueno vamos otaku pero chorro eh, este es otaku porque está encuerado un peroncho no, no sé no, amigo. Así, a la primera. A la primera. A la primera. A ver, cero punto, no, amigo, no. Complicado, amigo, complicado. Es que tengo miedo, tengo miedo, no sé. Eh, eh, dije... Otaku. Otaku, No, otra vez. No te la puedo creer, amigo. No te la puedo creer. Vamos. Otaku o Peroncho, eh. Otaku, otaku sí. no, te la Taku. Me cago en tu puta madre. Otaku o Peroncho, eh. Otaku, otaku, otaku. Tiene, tiene un coso un... gamer. Otaku, otaku, No te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, hijo de. No, encima ni siquiera es coso Peroncho, eh, Ay, Dios, no. Eh. Otaku, eh. Otaku, ok. Otaku. Me Estamos rodeados de peluchos eh, eh, Ya, este es por descarga y ese lo tengo Peronista, peronista, No Me cago en... Puta madre Pero, ¿cómo mierda? ¿Este Stinky, ¿Pero si no tiene nada, Otaku, esto? No tiene nada, el Otaku. Puede ser un peroncho. Me estás cagando, eh. Este ya lo habíamos visto. Este era... Este era peroncho. Este es peroncho. Pero, eso no es un cosplay, amigo. No, no, no, no, no. Hijo de mierda, te juro. Este es Otaku, este es Otaku. Me cago en puto gorro. Peroncho de nuevo. Como choripán, cojón. Eh. Otaku, otaku. Hija de. puta madre pensé que tenía el coso de Naruto. Me cago. Peroncho, peroncho. Eh. eh. ¿Este qué era? ¿Esto no lo he visto? Otaku. No, este puto come chorizo de nuevo. ¡Caún tu puta! Madre! eh, eh, eh, eh, Otaku. Eh, pero el. Come, come chorizo, este hijoputa puta eh... es un puto conejo Eso no es una bebé Victoria, eso es un puto conejo, amigo Es un puto conejo, ya estoy imputado, amigo ¡Estoy imputado, eh... Es un peroncho Me cago en tu mierda Y encima tiene la camiseta de Buffy y la casa de vampiros y Esta mina es la puta hostia, amigo Es la mejor mina que puede existir en toda la puta vida Y le erro, encima, y le erro Puta de K-pop mal eh, Pero perucho Otaku, otaku fu No te la puedo creer, hijo de puta, me pusiste una china atrás, hijo de puta Eh otaku eh, Pero Peruchu no, no te la puedo creer Vos Eeeh Otaku Otaku Eh... Otaku Penacho. Eh... Otaku Eh... Está complicado amigo Otaku Vamos, que me faltan cuatro nomás, cuatro Otaku, peroncho, otaku, peroncho, otaku, peroncho <ríe> Que tensión Peroncho Vamos Eh, peroncho Se puede Otaku, que te hecho Otaku Vamos eh, me falta uno Otaku Es Otaku No te la puedo Me faltaba uno, amigo No te la puedo creer Dios Pero eh, perocho No, era el Otaku El cabeza de rodilla Pero eh, perocho No te la puedo creer Otaku pasando muy mal, ¿eh? Otaku Hija de... Eh... Peronista. Otaku ¿En serio? Otaku madre hijo de puta la puta que te remil parió la concha de tu madre y puto te de mierda te odio